Hola gente, ¿cómo están? Espero que le estén pasando muy, pero muy bien. Eh, el día de hoy, como pueden ver, tenemos a un invitado muy, muy, muy especial. A mí me hace mucha ilusión hablar con él siempre porque es una persona muy abierta, que tiene mucho conocimiento, una persona que, que está ayudando mucho a una comunidad de eh, gente que ha sido estafada eh, por la compañía Home cnl que luego se convirtió en otros, que ya hemos hablado anteriormente en el canal sobre, sobre, sobre este tema. Y el señor que tenemos es Sander González. Un aplauso. <risa> y, este, gracias, Emanuel. Muchas gracias. Me gustaría que, que te presentes, Sander, eh, para la gente que no te conoce en este canal. Y, y quién eres, qué es lo que haces. Y hablamos sobre el procedimiento que estás llevando contra esta compañía. Bueno, mi nombre es André González. Eh, nos hemos conocido con Emanuel por el tema de la defraudación que ha hecho la empresa HomeCNL, antes llamada CryptoCNL.com, ahora llamada Club Smart Cnl, Y ha tenido varios nombres porque las empresas estas eso hacen. Soy eh, un asesor de activos digitales, específicamente de Bitcoin. He asesorado al gobierno de mi país, eh, asesoro empresas para crear wallet, exchange eh, Y estoy en el mundo de las criptodivisas eh, En todas las áreas de ese universo Que serían eh, el holding, el trading, el stacking, el farming y el mining Pero aparte de eso también desarrollo lo que se conoce como redes de mercadeo O redes multinivel Las he asesorado, he sido gerente de algunas Y he trabajado como un networker normal entonces, eh, como todo emprendedor, busco diferentes eh, fuentes de ingreso y en este caminar, pues obviamente en la industria del network marketing encontramos ahora una, sin, un sinnúmero de plataformas que son estafas. Afortunadamente, estas empresas disfrazadas, porque no son empresas, son estafas, ya dan las señales y las banderas características antes de su lanzamiento de que son estafas. Entonces, esa fue la forma en la que nos hemos conocido con Emanuel. Para mí, yo me siento privilegiado, de hecho, de estar aquí en tu canal y en un video tuyo. No, no, el, el privilegiado soy yo, porque la verdad es que, eh, para contarle un poquito a la gente, darle un poquito de contexto, eh, yo empecé a, a hacer hace algún tiempo atrás videos sobre HomeCNL, eh, mm -hmm. especialmente tirándole duro a este señor Juan eh, Javier Madrigal, que de hecho eh, yo lo conocí gracias a Pietra Verdi, donde este señor manipuló bastante a la gente y hizo perder a muchas personas. Y ahí fue donde yo empecé a conocer a este, a, a, a, al señor Sander, que de hecho eh, tú eras parte del de corporativo, bueno, el corporativo no, de las personas que difundían Home HomeCNL, pero Correcto. sucedió algo que te hizo salirte y, darte, y abrir los ojos a, a, a, a tiempo. Me gustaría que hablaras primero sobre ese Bueno, contexto. te voy a comentar. Yo uh -huh. pertenecí al grupo llamado el grupo VIP. ¿Quiénes fueron los VIP? Los VIP fueron cerca de unas 17 personas que nos reunimos en el primer Zoom. En el primer Zoom nos invitaron, eh, yo te juro no quería, pero fui. Porque no le he tenido mucha confianza a este tipo de empresas, sin embargo, quiero decirte que la mentira fue tan potente que nos mostraron registro de ventas de casas, nos mostraron urbanizaciones, el dueño caminando en las urbanizaciones, de hecho, hizo un live eh, y le decían Mr. Jack Wilson y toda la cosa. Es, fue muy inteligente y eh, al pasar del tiempo yo me convertí, y lo digo humildemente, en la figura más relevante porque yo daba presentaciones públicas, de hecho en El Salvador di una presentación para más de mil personas, y ese video lo agarraron los de todos los países y comenzaron a utilizarlo para difundir. Yo nunca he negado que difundí un CNL como todo un hombre correcto de principios, yo digo sí, yo lo hice, claro, porque imagínate, notaban unas pruebas tan contundentes del sistema o el ecosistema eh, de generación de ingresos a través del house flipping, nos mostraron, de hecho, te comento... Un, un, un, un paréntesis, House Flipping es comprar una casa que está, que, que está en pésimas condiciones, remodelarla y volverla a, a, a vender a un precio mayor del es, que se compró. Es, es correcto. Es comprar una propiedad, remodelarla o hacerla dos o tres unidades habitacionales, lo cual en las leyes de California es permitido. Te digo esto porque yo antes de meterme a Homes ya invertía en House Flipping con una corporación de abogados. De hecho, lo seguimos haciendo mi hermano y yo. Entonces, sabíamos lo, lo rentable que es la industria inmobiliaria en el house flipping en California. Sobre todo Entonces, en Estados Unidos, en Latinoamérica no tanto, pero sí se le gana. En Latinoamérica, bastante. aquí tú sabes que no, pero allá sí. Entonces, eh, imagínate, eso fue impactante. Entonces, yo dije, bueno, esto debe funcionar, hay un producto real, ¿verdad? Pero no, nos dimos cuenta que al final todo fue un montaje. Esto es como para hacer un documental en Netflix. Claro, afortunadamente la comunidad estafada no es demasiado grande como en el caso de TelexFree, donde fueron un millón de personas. Aquí calculo yo que estamos hablando de 7.000, 8.000 personas estafadas que generaron 40.000 cuentas de usuario. Eh, entonces, al, al ser yo parte del VIP y convertirme en la figura más representativa por ese video, ese video fue el que se reprodujo y tú lo puedes buscar, todavía no, está Yo, yo, yo me acuerdo haberlo llegado a ver en, el, en su momento. Yo le decía a la gente, no lo bajen, eso, o sea, eso demuestra que esa es la historia. De hecho, yo no pido que bajen ningún video, porque yo no tengo nada que, que ocultar. De hecho, te comento, eh, y luego lo vamos a hablar, en el momento en el que yo me doy cuenta de que estamos en medio de una estafa, fue un momento muy claro, muy claro, y muy, fue muy claro para todos. De hecho, para Javier Madrigal, al que acabas de mencionar, de Pietra Verde, que por cierto... Acaba de dejar a muchísima gente trabada en Maíz y Trombot, que era un bot que prometía pagos. Ahorita están en un gran lío esa gente con 10 mil, 40 mil, 50 mil dólares trabados y él se lavó las manos. No, Pero ese señor promocionó todos los Ponzi que existían. Todos los, los todos. promocionó y todos cayeron. Yo en algún video dije, Javier Madrigal, todo lo que usted toca se cae, se derrumba. Yo sí. necesito que usted hable de Omega Pro yo necesito que Mega Pro desaparezca. Claro, <ríe> Pero claro. sí, este señor habló de todos los y sabios y por ver. Claro, eh, y de hecho te voy a comentar. Hay otro youtuber que se llama Sofran que hace lo mismo que Javier Madrigal, exactamente igual, y él está promoviendo en sus canales todas las estafas que te puedas imaginar. O sea, ahora mismo yo te puedo enumerar las que sé que van a caer ya. Ya cayó Válidos, va a caer en este momento Quantum. Eh, y así podemos bueno metaíndex es otra que en unos meses va a caer porque son ponsis y todas se te van a vender con algo bueno somos ecológicos eh, eh, ayudamos a gente de escasos recursos siempre tienen esa idea de, de ayudar y una razón social pero y simplemente siempre te van a la parte emocional pero simplemente es parte del engaño correcto correcto entonces así fue que yo formé parte de los VIP y me convertí en una de las figuras más relevantes ¿ves? De, eh, de Home HomeCNL. Correcto. ¿En qué momento es que, que, que tú te diste cuenta? Porque yo me acuerdo las llamadas de este señor, de Jack Wilson, que él decía, levantaremos la bandera de la victoria y que yo no los voy a dejar votados y, y, y, y, y decía, todo esto. Decía, es cerrar, no es negociable, decía. <risa> ok, sí. te voy a comentar cuándo fue todo. Ok, la empresa deja de pagar allá como por julio 22. ¿sí? Puedo equivocarme en días, pero en meses, como en julio, deja de pagar. Entonces la gente dijo, hey, ¿qué pasó? No, y la diferencia con las otras empresas es que HomeCNL pagaba todos los días. Tú podías retirar tu dinero diario. No tenían un Entonces, día específico. Entonces, al llevar una semana, de no retirar diario era bastante. En otras, no es mucho y no se sentía mucho porque, bueno, cada semana pagaban. ¿Y eh, qué te puedo decir? Eh, entonces, cuando pasó una semana, dos semanas, la gente comenzó a preocuparse. Y entonces le dijimos y le decíamos, mire, tiene que salir a dar la cara y decirle a la gente qué pasó con los pagos. Él alegó que, que su pasarela de pago que va anclada a la blockchain, de Trump. que va unida a la blockchain, se había dañado. Ok, se había dañado. Y pasaba un fenómeno que yo quiero comentar. Había un fenómeno real y había una cosa que era una mentira. Uno de los líderes principales que estaba arriba de nosotros, que de hecho era el número uno, llamado Andrew Arrambide. Andrew Arrambide es, mira, si Madrigal ha estado en todos los ponces, Andrew Arrambide, o sea, ha estado con todos los dueños de esos ponces. Y ha estado en todo lo que tú menciones de, de Javier Madrigal, o sea, él de hecho tiene una sentencia de la SEC para no seguir promoviendo esto y él ha seguido promoviendo después de esa sentencia cinco o seis de estas empresas, todas han quebrado desde Alipay hasta, quiero ver cuál fue la otra Alipay, Paymoney, Money Home CNL, ah, Cifra, él estuvo en Cifra también que ahora, igual que Home CNL, cambia a Smart CNL cambió su nombre a Decentra uh -huh. pero lo que voy es que este señor Andrew se va a Dubai a negociar con empresas y una de las empresas para tu sorpresa fue Omega Pro y la otra empresa fue Validus para decirles, si ustedes me pagan a mí tantos millones de dólares, yo me llevo toda la organización de Home CNL a otra empresa. Entonces, estaba ocurriendo eso y simultáneo a eso, Jack Wilson lo estaba pagando. Entonces, mira qué interesante es Claro, Andrew Arrambide ya sabía de que no iban a pagar y por eso iba a trasladar a toda la gente. Y Jack decía que la culpa era de Andrew y que Andrew estaba gestando toda una situación para que esto no pasara. Y Andrew siempre ha sido así, o sea, Andrew ha, ha hecho estas cosas. Y esto no es algo que, mira, yo lo tengo que comprobar, todo el mundo que lo conoce lo sabe. No es una cosa nueva, no es... Entonces, en ese, en ese proceso, muchos de nosotros, de forma ingenua, veíamos ambos lados. Y entonces veíamos que Jack Wilson atacaba a Andrew, Andrew atacaba a Jack Wilson, y nosotros en medio. Ahora, yo por fuentes personales me di cuenta, porque líderes de Omega Pro, ¿sí? que fueron mis amigos, a los cuales yo les decía, miren, Omega Pro va a quebrar, va a quebrar. De hecho, unos líderes de Santa Marta, Colombia, me dijeron que ellos, ellos mismos, de buena fuente sabían que Andrew había negociado en Dubai con Juan Carlos Reynoso si ¿Sí? tú sabes que Juan Carlos Reynoso es uno de los que dirige claro, eh, hemos estado Omega, hablando de él bastante ¿Verdad? y te comento cómo se conoce con Andrew, ambos son de nacionalidad peruana y han estado en la red de mercadeo por bastante tiempo, luego también nos dijeron que negoció con Validus pero como la gente de estas empresas vio mis videos donde yo decía que la red no se iba a ir con Andrew porque Andrew no lo seguía entonces de eso se amparó Jack Wilson para decir que había sido culpa de Andrew toda la ruptura de la eh, pasarela de pago y la cadena de bloques nosotros de forma ingenua porque fuimos tontos de Manuel, le creímos pero entonces a mí se me ocurrió una idea con un, con un eh, líder de Argentina llamado Lisandro, Lisandro me dijo bueno y entonces, ¿por qué él no hace cash outs manuales? Es decir, hace los pagos de forma manual. Pone 20, 30 personas y hace los pagos manuales. Entonces, se creó una estrategia de hacer un formulario. Javier Madrigal, en ese momento, viene y le quedaba un poquito de humanidad y le dice a Jack Wilson en un video, señor Wilson, le pedimos que pague, por favor, eh, pronúnciese, hable, háblele a la comunidad, y hizo una palabra que todo el mundo la recuerda, es le pedimos vehementemente, vehementemente, entonces viene y Jack Wilson responde en un Zoom y dice que sí, que va a pagar y que hagamos todo un proceso de cash out manuales, vengo yo, debido a que Madrigal fue el que le, le hizo la petición de salir al aire, vengo yo, llamo a Madrigal y llamo a otro ingeniero, de El Salvador, llamado Oscar, para que creemos eh, un formato básico en Google Forms, para que la gente nos diga eh, qué, qué cashouts necesitan, y, y poner un orden de prioridades, porque, por ejemplo, había gente que había cobrado mucho, había gente que había cobrado más o menos, y había gente que no había cobrado nada, pero había un grupo más allá, el grupo que acababa de entrar Lo que y no estaba Entonces, pusimos como cuatro prioridades. Primero, era la prioridad de los que acababan de entrar y tenían que ir cobrando. Luego, los que nunca habían cobrado. Luego, los que habían cobrado más o menos y luego, los que habían cobrado mucho. En ese orden, eh, nos dimos cuenta que hubo 6.000 solicitudes. 6.000 solicitudes que en ese momento, te hablo del mes de agosto, eh, ascendían como a 26 millones de dólares en exigencias de cash-out. Eso con su capital, más... Eh, la respectiva ganancia. Entonces vino él y dijo que en dos semanas iba a estar. ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que él, él, como a mediados de agosto, él viene y dice que en dos semanas va a estar resuelto el problema de los cashouts, que no, que no, que no iba a haber necesidad de los cashouts manuales. Pasaron las dos semanas y no ocurrió nada. Entonces dijo no, sí vamos a hacer los cashouts manuales. El 17 de septiembre arrancamos. Entonces en eso veníamos y hacíamos Zoom de trabajo para planificar, ordenar y llevar a cabo todo. Él nos dijo, escucha bien, que tenía 75 personas que iban a hacer un cash out cada cinco minutos. Sí, yo Entonces, recuerdo, que estaba tú, pendiente en esa época. Tú venías a sumar, eran 900 cash outs al día. ¿ves? Entonces, bueno, no, perdón, por hora, eran 900 cash outs por hora. ¿Verdad? Cuando tú haces la matemática 75 por cada 5 minutos, sí. Son 900 cash outs por hora. Entonces, en 2, 3 días pagabas 40 mil cash outs. O sea, no era algo difícil. Eh, bueno, entonces llegó el 17, pero ojo, aquí te, puedo, te voy, a, te voy a, a cambiar un poco la historia. En esas dos semanas de fin de mes de agosto al 17 de septiembre, él con un grupo de Nigeria deciden crear Smart CNL, hace un acuerdo con un líder popular de Nigeria llamado Shuri y Shuri le dice, mira, no nos pagues yo no creo que eso haya sido así, eso es lo que cuenta ya Wilson, mira pero eso no sabemos, entonces dice Shuri le dice, eh, supuestamente no nos pagues, hagamos un acuerdo de pago de 12 meses y créate una empresa nueva, entonces se creó una empresa nueva, sin el conocimiento de los de Latinoamérica llamada Smart SmartCNL y esto tú debes entenderlo por qué le puso Smart porque él es un mentiroso y te vas a dar cuenta de la mentira de por qué le puso Smart, porque él se estaba agarrando de una aplicación llamada eh, IPTV Smarters Pro o Smarters Light diciendo que era de él cuando era él. no era de él es, de un, es un desarrollo de desarrolladores indios de la India, ¿verdad? Entonces, sí, que, que simplemente que... usted pone una dirección IP y ahí te tira los canales que están asociados a esa dirección IP. Correcto. Hay un pago para la premium que es como de 3 dólares y una para la gratuita, donde tienes menos canales, pero igual ves todos. ¿Y, de y muchas qué, cosas. ¿Qué pasó, Sander? Con, con una tienda que iban a ver que iban a poner un montón de productos, eso nunca lo llegaron a sacar, me imagino. Nunca la lanzaron porque yo les dije que solo tenían una posibilidad y la única posibilidad era que iba a ser una API, o sea, iba a ser una tienda de Ali Dropshipping o, o, o AliExpress descargada mm. a través de una API. Te digo esto porque yo me dediqué mucho tiempo al e-commerce, entonces, de hecho, eh, me buscaba gente de Costa Rica para asesorar para los e-commerce que se hacían allá. Esto no tiene nada que ver con redes de mercadeo. Entonces, yo dije, lo único para descargar 4,000 productos que no son de ellos es ir a lo que hace Alibaba a través de Ali Dropshipping Shipping o a través de AliExpress, conectan con una API y luego hacen un multivendor, uh -huh. entonces es un fraude porque ese sistema ese sistema eh, es penalizado por los norteamericanos cuando tú pones una tienda de una tienda y luego haces el multivendor es, es un fraude entonces sí. no lo hicieron porque como yo lo dije en los Zoom, dijeron este ya sabe lo que vamos a hacer y no lo hicieron, pero comenzaron a promover la IPTV. ¿Qué hice yo con mi equipo? La empezamos a repartir la IPTV de forma gratuita a todos y entonces la gente se dio cuenta que eso era un fraude. ¿Para qué les que le... Porque les iban a cobrar 13 dólares al mes por la aplicación. Sí, yo recuerdo hasta Porque, ese momento lo seguía. No también. solo eso. Si no la comprabas, no te pagaban los cachados sí. O sea, imagínate, condicionar a tu usuario el pago. Pero... De hecho, estuvieron se diciendo en algún momento de que la gente que entraba a tus Zooms de manera clandestina eh, no, le, no les iban a pagar y que ellos sabían quiénes eran los que entraban a ver tus Zooms. Pero imagínate, pero todo eso lo crearon y lo dejaron de ir porque a mí me asistían entre mil y mil doscientas personas a los uh -huh. Zooms. Eran unos Zooms explosivos, sí. pero la gente tuvo miedo y yo, miran, a mí no me preocupó porque a mí no me interesan esos números. Lo que me interesaba era que después fueran a YouTube y tuvieran mil, mil y pico de vistas. Eso para que la información llegara. Y si esa era una amenaza, yo decía, bueno, la gente tiene razón en no venir, pero que vayan a YouTube. Ahí no van a saber quién vio o quién no vio. Y listo, hicimos eso, no nos preocupó. Entonces los Zoom comenzaron a bajar de mil a 600, a 200, a 300 y luego se han quedado como en 200, que es la gente que no le importa lo que haga Yacuzzi. Ahora, mira. Han ido prometiendo fechas y fechas, eh, prometieron pagar capital semilla más ganancias, pero cada vez dicen una cosa, se retractan de otra. Es una cosa, pero loca y ridícula. Sin embargo, nuestra estrategia, y Madrigal trataba de desacreditarnos diciendo que no teníamos una estrategia, yo te voy a decir algo, eh, Emanuel. Si hay una comunidad que tiene una estrategia clara, es HomeCNL, la comunidad. A diferencia de otras, lastimosamente, no saben a quién recurrir o qué camino tomar. Pero yo les decía en los Zooms a Javier Madrigal y a Jack Wilson que les íbamos a jugar un ajedrez tridimensional. ¿Y qué era? Primero lo hicimos en Change.org, ¿verdad? Ellos no le vieron como ningún sentido a eso, pero nosotros sabemos que Estados Unidos, cuando ve una multitud organizada, dice ahí pasa algo. Tal vez no tenga un efecto legal, pero tiene un efecto moral y un efecto de llamada de atención. Por eso fue importante. No porque nosotros lo íbamos a usar para el segundo paso, que era Tina.org. Cuando vamos a Tina y sobrepasamos las 700 demandas, ellos le ponen atención. Y luego ven Change, donde hay 2.400 personas firmantes y dicen, esta gente fue estafada. Y lo colocan en su muro. Luego llegamos a 2.000 denuncias en Tina y Tina nos dice, ya no. Ya nosotros mandamos nuestros reportes a la FEC y a la FTC y eh, lo publicamos. Ellos han quedado como un staff Y nos dijeron, me mandaron a mí información, donde debíamos ir actualizando la información para ellos renovarla. Como por ejemplo que cambiaron de Smart a Club Smart y de que Javier Madrigal ha tomado protagonismo, que es otro personaje que sale. Y de estamos hecho, siempre en común. Yéndonos más a, a, a, a la actualidad, eh, eh, creo que Javier Madrigal, el audio que me habías mandado, decía que él era parte del, cor del corporativo de una manera totalmente ahora Él, estúpida. Dice que él es cofundador de Club cofundador. Smart, pero ojo, Club Smart es 3.0. En su canal de Telegram, toda la gente que ve esto puede ir y decir, eh, perdón, y ver que dice que eh, Smart es la 2.0, la vieja Smart 2.0, ahora estamos en Club Smart 3.0. Eh, y la gente puede ir al canal oficial y ver todo eso de ellos. No lo pueden borrar porque nosotros ya jalamos todas las capturas. Nosotros, Emanuel, eh, tenemos todos los videos y la línea de tiempo de todo lo que se dijo. Todo lo que yo digo, por ejemplo, de que yo cambié mi visión de las cosas cuando no pagó los cash out manuales, eh, está grabado ahí. Están en entrevistas donde yo le digo por qué no pagó, por qué las 75 personas no mandaron los dineros. Eh, ¿qué les pasó? ¿les dio reumatismo para mandar algo o qué? Eh, luego dijeron, y Madrigal apoyó eso, que iban a poner una lista con mínimo 75 cash outs, pusieron una lista y las 75 personas nunca recibieron nada, era mentira la lista iban a estar poniendo listas de mentira y ya no las pusieron, y desde ese día de personas que ya les dinero. habían pagado según ellos, y no les pagaron porque nosotros conocíamos a toda la gente en todos los países, y la gente se comunicaba con nosotros no me pagaron, es mentira entonces sacamos la lista y demostramos que la lista no había sido pagada. Y Madrigal se cayó y se retiró, se retiró ya Wilson y dijeron que solo iban a dar informes los días jueves en Telegram, pero los daban un jueves, otro jueves no, después daban tres comunicados en una sola semana por las preocupaciones que tenían. Entonces te digo una cosa, nuestra comunidad está tan organizada que ya llevamos más de 2.000 denuncias en la FTC, en la Federal Trade Commission, y yo creo que ya sobrepasamos las 1.000 en la Security and Exchange Commission. Las de la SEC son bastante extensas. Tú puedes anexar hasta 25 archivos de prueba de la estafa. Y les hemos dado, hemos creado una carpeta en mega, donde la gente puede descargar todos los comunicados, fotos de, de Javier Madrigal, fotos de Jack Wilson, fotos de todo. Pero esto no es lo chistoso. Cuando tú buscas Club Smart o Smart CNL, Javier Madrigal, un canal que tenía con 423 personas, me lo dedicó a mí y ha puesto un solo video donde dice que yo soy el estafador de Smart CNL. A mí no me molesta porque la gente sabe la historia. Ahí hay más de 25 Zooms a través de dos, tres meses en los que yo he hablado en contra de Home CNL, he hecho todo. La gente mira, me dice a mí, Sander, tú, bueno, tú, tú lo decías con justa razón, porque obviamente tú no sabías todo el contexto y era, ojalá que Sander no se quiera lavar las manos, y te voy a explicar esto. Yo fui y demandé en mi país a Hom CNL y a todo, y he organizado. Pero no solo eso, yo me senté con gente, y tú lo puedes ver en los videos que yo tengo, yo tenía ahí 600, no, 1.200.000, eh, si me equivoco un poquito en los datos, pero lo tengo en el video, tenía 1.230.000 tokens comprados a 50 centavos. Es decir, quiero que comprendas algo. Cuando yo veo que esto se sale de su curso y, que, y se demostraba una clara estafa, vengo y le digo a mi hermano Enrique, Enrique, no vamos a tocar el dinero de HomeCNL y HomeCNL porque eso es una estafa. Entonces, mira lo que vamos a hacer. Como las ganancias que se reflejan en las cuentas que tenemos, o sea, no se pueden devolver hacia arriba, vamos a reunir y comprar todos los tokens. Si esto es un fraude, el dinero que se generó y se ganó por nuestra influencia, quedó en la plataforma. No lo tocamos. sino el token va a crecer y se va a convertir en más dinero. Y ya. Entonces, mira, y yo promoví el token, porque la gente, sí, pero usted, claro que lo promoví. ¿Por qué lo promoví? Porque en el mundo cripto, si una moneda es capaz de hacer swap, es una moneda real. ¿En qué, en Ahora, qué exchange está? estaba el, el token este? Estaba en Metamask en MetaMask ah, y tú podrías hacer swap a través de PancakeSwap Swap ah, okay. y poder verla en una plataforma llamada CoinGecko. Sí, Ese es token es, nunca... Es bastante, digamos, es más real que el token que sacó Omega Pro, porque Omega Pro creó un propio exchange para meter su token. O sea, estaba sobre mm. estaba. Pero ahí te das cuenta, igual fuimos ingenuos, porque mira, el problema fue que la gente capitalizó el token y... El mismo Jack Wilson era el que hacía swap con dólares y con los dólares le pagaba de nuevo otra vez a la gente. Sí, manipulaba gente el, el, token, el, el, el, la capitalización del token. Exactamente. El mismo le dio duro a la capitalización del token. Pero lo que te quiero decir es que a mí nunca me dejó trasladar los tokens de ahí a Metamask y a muchísima gente. ¿Por qué? Porque no tenía la paridad en dólares. No tenía cómo aguantar esa, ah, okay. ese traslado. Y ahí nosotros yo les dije, se dieron cuenta que todo esto es una estafa, les dije. Y ahí fue que yo me puse duro entonces y comencé, comencé, comencé, comencé, comencé. Entonces cuando las personas venían a mí, ah bueno, te aclaro, a todos los que yo inscribí personalmente, y por eso yo hablo así, Emanuel, les devolví el dinero que invirtieron, sin que, le, sin que me lo pague a mi en él Vine y a todos los que inscribí les dije, a usted puso 5 mil dólares, aquí están los 5 mil dólares. Y tú dirás, bueno, tiene mucho dinero, Sander. No, yo he hecho dinero de minería, de Bitcoin. Tengo ya varios años de estar en eso y, y voy ahorrando y voy guardando y voy volviendo a meter y eso me va generando más. Y bueno, hice un esfuerzo con Enrique y le pagamos a todos, entre los dos, le pagamos a todos nuestros directos Entonces, a mí no hay nadie que me pueda venir a decir, mira, de hecho, te voy a decir, eh, yo le digo a la gente, si quieren los centavos y le muestro los videos donde está el token le podemos llamar a todas las personas que yo ingresé personalmente y que a ninguna se le debe un centavo. A ninguna. Entonces, por eso yo hablas. Y a Jack Wilson le da duro. ¿Qué es lo último que ha dicho Jack Wilson? Que yo le robé un millón seiscientos mil dólares. Imagínate, ya estaría en Bahamas yo, allá con el DFTX, eh, ya ni saldría en nada. Pero es mentira. O sea, eso es mentira él tiene que hablar mal de mí, hace el argumento a Dominion, me desacredita a mí para que el mensaje no le llegue a la comunidad. Pero a mí no me importa lo que digan de mí, sinceramente lo que yo quiero es que todo el mundo denuncie en la SEC y la FTC, porque mira, ¿qué es lo que va a pasar? Yo te pronostico lo siguiente, la FTC y la SEC le va a bloquear a él toda su plataforma y luego va a ir detrás de él. Él está amparado como la gente que está con él en que va a haber un proceso legal. Y es probable que si la SEC o la FTC no logran recabar la información necesaria, puede haber un proceso legal. Pero la verdad es que ahora las reguladoras ya no actúan así. Yo quiero comentarte aquel caso famoso de una empresa que se llama Bima Bima era una empresa que fundó BK Boreico. BK Boreico era como un Hugh Hefner joven, salía con unos modelos. De hecho, eh, la, la promoción de ellos, salía el Dr. Oz, salían eh, estas personas que hacían la serie de Big Loser unos promovían el, un shake, y bueno, y tenían una, un producto estrella que era una lata de energizante no, llamada BERT, que, que por cierto era buenísima, te lo voy a decir, era un productazo, o sea, pero el problema era su comercialización, lo comercializaban en un esquema de venta piramidal ¿Qué pasó? Cinco personas nada más, no mil, no dos mil, cinco personas denuncian en tina, Tina lo demuestra, Tina manda su reporte a la FTC y la FTC en cuatro meses hizo que le devolviera el dinero a todos los universitarios a los que le había captado 500 dólares en ventas de la bebida BIRB. Y así fue que ganó esa comunidad, yendo a Tina. Ahí fue que nosotros aprendimos los caminos, pero en ese momento no habían eh, formularios de la SEC y la FTC cuando lo hizo BIMA. Hoy ya hay, porque ahora las reguladoras han entendido que hay una proliferación de estas plataformas de, de estafa. bueno, no sé si tú te acuerdas, en Costa Rica fue popular ganancias deportivas ganancias deportivas, sí ahora en El Salvador acaba de quebrar Fuscoad y Gosport, que son plataformas de estafa Digital Marketing también quebró en todo el mundo, en estos momentos entonces, hay un montón de estas ¿qué he hecho yo? aparte de hablar de HomeCNL, le estoy diciendo a todo el mundo en toda empresa que a usted le prometan rendimientos del 0.70, del 1.3, del 1.5, del 2% o más, es una estafa. ¿Y por qué es una estafa, Sander? Me pregunta la gente. Por dos razones. Primero, usted no sabe el origen de esa compañía. Y número dos, porque esa compañía no es capaz de demostrarle a usted qué hace con su dinero individual, eh, en tiempo real, en compras, en los mercados donde invierte. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, hubo una empresa buena, esta empresa sí era buena, se llamaba eh, Royal Q. Royal Q era una red de mercadeo multinivel, pero ellos no tocaban tu inversión, sino que tú la tenías en Binance y conectabas a través de una API de un tercero, es decir, TabTrader, y TabTrader pues, tú puedes ver desde ventas de petróleo hasta cripto. Entonces, eh, en Binance tú conectabas, conectabas TabTrader y conectabas Royal Q. Binance te permite conectar eso. Entonces, tú en Binance solo autorizabas a Royal Q a, eh, a hacer compras y ventas de cripto. ¿Verdad? Y tu riesgo era que el trader y el sistema semi-automatizado eh, pues no compraran y vendieran de buena forma. Y ese era tu riesgo. Y ellos te lo decían. Pero tú en cualquier momento desconectabas todo y tu dinero quedaba en Binance. ¿Verdad? Y listo. Pero lo interesante que me pareció a mí, yo he usado el Tap Trader hace mucho tiempo. Entonces, con el Tap Trader, yo podía ver cómo el trader hacía las compras y ventas en tiempo real, cuándo compraba, cuándo vendía y todo. Y si yo tenía un portafolio de monedas, descargaba la gráfica de cada moneda y podía darle seguimiento en tiempo real. Yo te voy a contar Entonces, algo, Sander. Yo en, eh, relacionado a ese tema, yo tengo un, un amigo que él, que él es trader desde hace alrededor de 15 años, 12 años y uh -huh. eh, yo lo que hago con él es que yo le, le doy mi dinero a él y se lo pongo a trabajar a él. Yo le digo, toma 100 dólares, 500 dólares y tú uh -huh. da, saca tu ganancia y me das mi ganancia a mí. Y él todos los meses o cada vez que hace un, un, un movimiento me, me, me pasa a mí la captura. Mira, hice eh, con este par, tuve esta ganancia Generamos tanto, entonces de 500 dólares, a veces el mismo mes tengo duplicado eso, a veces dura hasta seis Correcto. meses, depende cómo está el mercado, pero se Correcto. puede ver en tiempo real, algo que, que, que mencionaste, aun, aunque te muestren los movimientos, este tipo de esquemas Ponzi puede ser falso. Omega sí, Pro eso, tiene eh, eh, eh, invito, la estrategia Neptuno. Te da un listado, te da un Ajá, listado de lo que invierten, Donde aparecen, eso, aparecen movimientos en Forex los sábados. Y Forex no trabaja los sábados. No, abre los sábados. Entonces abre, ahí cierra, se demuestra la que la es de falso. Por eso, pero no solo lo que te quiero decir es que TapTrader, como es independiente a Binance y a la plataforma, TapTrader era ideal porque tú... Nadie te puede mentir con Tap3, porque no está asociado a nada. Sí. Él te está diciendo, esto están haciendo o no están haciendo nada. Entonces, lo, por eso le digo a la gente, tiene que ser a través de la app de un tercero que no tenga que ver con la empresa. Porque mira, la empresa me puede dar a mí un papel donde me diga y me cante las mañanitas y me diga de todo, pero es mentira. Sí. Por eso le digo la app de un tercero que no tenga ninguna relación si la empresa no te permite conectar a través de una app a un tercero, entonces es una clara estafa, porque nunca te van a decir en qué invierte. lo que están haciendo es usando el dinero de los nuevos para pagarle a los viejos en un esquema Ponce y listo, y eso es lo que hacía HomeCNL, lo que hace Omega Pro y lo que han hecho todas, yo conocí a la que, a la que dirige eh, Omega Pro Anja Maya, Anja Maya, y conozco a los líderes de Costa Rica, que son los dos más fuertes, Ricardo Balmaceda y el doctor Rodrigo Rodríguez. ¿Sí? Yo los obligué a ellos a pagarle a un grupo de 30 personas Bitcoin que les debían en El Salvador. Y les pagaron. Porque les dije, bueno, si no, los diputados del Salvador van a ir a su congreso y ustedes dos van a salir ahí de culpables. Y ellos lo saben. O sea, esto, esto lo van a ver ellos, de seguro, porque te siguen a ti en como Omega Pro. Y mira, se han quedado calladitos, no han dicho nada y Omega Pro no está pagando. ¿verdad? O sea, le cuesta que paguen y son muy estafadores. De verdad que cuando tú lo dices, mira, yo veía tus videos y decía, exacto lo que dice Emanuel, es tal cual lo que pasa en Omega Pro. Porque te comento, el que entró fue un concejal y secretario del Partido Político del Poder en El Salvador. Entonces él tenía el poder de llevarlo ante los diputados salvadoreños. Entonces eh, le tuvieron que pagar el Bitcoin así de rápido. Sí. Y se lo pagaron. En el, en el caso de, de, de Home CNL, Smart CNL, Sander, eh, actualmente ya, bueno, tú me dices que ya se, ya se subieron los, los formularios, ya está, bueno, ya cerraron el canal de Javier Madrigal. Eh, ¿Cuál sería el paso siguiente? ¿Hay, hay, okay. ¿Hay algo más? El paso siguiente es que solo hemos logrado mil denuncias en la SEC. La SEC es. Eh, la reguladora más importante, aunque la FTC es muy importante y ella puede tomar control y hacer y ejecutar cosas, en la, SEC, en la FTC ya sobrepasamos 2000, en la SEC 1000. ¿Qué queremos nosotros? A este fin de año, de estos 11 días que quedan del año, eh, eh, 10 días que quedan del año, ¿qué pasa? Queremos que todas las personas que hacen falta, tú debes comprender que aquí hay viejitos que no saben usar sus celulares y... La de la SEC es complicada. Les decimos que la hagan en un ordenador porque en el teléfono es complicado. Entonces, estamos ayudando masivamente. El paso que estamos ahora mismo en el proceso es que todos hagan masivamente la de la SEC. Porque si eso ocurre, al tener la de la FTC y la SEC, el siguiente paso es que van a bloquearle la plataforma. Va a aparecer, cuando tú entres a HomeCNL o a SmartCNL, va a aparecer el símbolo de Estados Unidos y el de alguna reguladora. El de la que la bloqueé primero. Y luego la reguladora va a ir tras Jack Wilson y va a hacer dos cosas. Primero le va a decir que pague, que pague y un acuerdo de tres, cuatro meses. Pero no que pague en cuatro meses, sino que haga un plan de pago para cuatro meses, desde el primer mes hasta el cuarto, como lo hizo B.K. Borey. Ahora, él en un comunicado fue tan descarado de decir que la SEC lo había bloqueado ya. Cuando nosotros escribimos a la SEC, la SEC nos respondió y nos dijo que no, que ellos ni siquiera tienen registrada esa empresa, pero que si él se ha amparado eh, eh, de, de, a través de falsedad, en que la misma, que no paga porque la reguladora lo bloqueó, ese es otro delito, es un delito bien diferente. Pero nos dijeron que no, que ni siquiera tenían conocimiento de ellos, pero que ya comenzaron a hacer las investigaciones. Eso, cuando yo lo dije, la gente se sintió muy feliz porque, mira, hemos sido escuchados por Tina en una semana, por la SEC nos hemos tardado un poco más porque es otro proceso, pero ya estamos comenzando a ser escuchados. Entonces, el siguiente paso es lo que la SEC nos va a decir cuando ya bloquee esto y le dé seguimiento a Jack Wilson, ¿qué hacer? Jack Wilson piensa que la SEC no puede hacer nada porque piensa que estamos en 2014 cuando era Telex Free, pero date cuenta lo que pasó con FTX, FTX lo capturan en Bahamas porque le dieron seguimiento a todas las transacciones del blockchain. Ahora, nosotros, si nosotros le podemos dar seguimiento a Jack Wilson en la blockchain, podemos triangular su ubicación como lo hizo este muchacho con Elon Musk. La gente piensa que hoy no se puede, pero se puede. Imagínate, ¿qué podrá hacer el gobierno de los Estados Unidos con toda su capacidad y monstruosa tecnología? Entonces, él dice que se van a parar en el Chapter 11, en el Chapter 11 de bancarrotas pero ahora a la SEC y a la FTC no les importa si te amparas en eso, te meten preso. Pero es que ahí también está cometiendo otro error, porque él se puede declarar en bancarrota siempre y cuando lo que él hiciera fuera legal. Como no Correcto. lo es, no es válido. No es válido porque primero no ha declarado impuestos, él dice que declaró impuestos, pero si declarara impuestos estaría registrada en la FTC o en la SEC, pero no Correcto. lo hace. Entonces sería alguien rastreable ya, pero no lo es. Entonces, ¿Qué te puedo decir yo? Al ver el panorama completo veo que nuestra comunidad tiene las de ganar. Porque, por ejemplo, te un ejemplo. Aquí, ¿Dónde puede denunciar alguien de Omega Pro? ¿A qué regulador? Si la plataforma de ellos está en el Reino Unido. No hay una LLC en Estados Unidos. No, o sea, ellos están un poco más complicados. De hecho, sí. vos, tú, esto te lo voy a decir porque muchas de estas empresas deslumbran al usuario torpe alquilando eh, una oficina en Dubái. ¿Quiénes lo han hecho? Omega Pro, Así lo hace Milius, lo hace GoArbit, que GoArbit está en un momento y GoArbit es una clara estafa, que eso vamos a hablar más adelante en otro Zoom si tú quieres. GoArbit War tiene sí. en Dubai, en República Dominicana y como en dos países más tiene oficinas supuestamente. En El Salvador no le han permitido abrir, han intentado, pero en Dominicana tienen una historia. En Dominicana, imagínate, son dominicanos pero es el último país en el que registraron la empresa y te voy a dar la razón, porque en Dominicana el primer año de su nacimiento GoArbit quebró GoArbit qué hizo para poder sobrevivir se va a El Salvador y a Medellín y ahí generan una explosión ¿ves? y con esos dineros entonces trataron de ir a Brasil y a, ir a otros países, a Honduras pero ya no pueden porque la masa crítica es tan grande que no tienen forma de pagar y crean GoArbit 3.0 como Holmes creó a Club Smart CNL 3.0 y tiene sí, un como token, Omega ¿no? Pro va también a hacer un relanzamiento de marca que poder, ya lo para, poder, para poder sobrevivir y dejar en el olvido el dinero que deben allá ¿Entiendes? pero la gente boba sigue creyendo y los promotores como Angie Amaya yo te puedo mandar yo tengo fotos con Angie Amaya, tengo las fotos con ella, así nadie me puede decir yo le dije Angie usted estaba diciendo cosas malas, te hablaba de interés compuesto esa no es matemática real lo que usted está dando no es real al de Francisco Patín, lo conocí en El Salvador, pero me, me, me pedían Bitcoin a mí para poder ejecutar ellos las cosas. Yo se los vendía porque vender Bitcoin no es un delito. No, es el problema en el que ellos lo usan es su problema. Eso es como que alguien me diga, mire, cámbienme 100 dólares. Claro, le cambio los 100 dólares y si él compra marihuana, es problema de él, lo compra cocaína. Eso es lo que él haga con el dinero. Pero me dijo que tenían 2.000 servidores para minar Bitcoin y que eran los mineros más grandes de Latinoamérica, y yo trabajaba para una empresa, o sea, yo invertí en una empresa que tenía 22 mil servidores, y no era la más grande de América Latina. Entonces, te dabas cuenta que todo eran artídez para mentirle a la gente y atraparla en estas cosas. Lamentablemente, eso es lo que está ocurriendo con nuestra gente de Latinoamérica. Sí, y, y, y el, el problema más grave es que actualmente corroborar si algo es, es verdadero o es fácil, es tan fácil como entrar a Google y la Correcto. gente se deja deslumbrar tan fácilmente de todas estas personas. Eh, digamos, en el caso tuyo está, estaba muchísimo más difícil porque a ti te mostraron físicamente apartamentos, casas, documentos legales y hasta, hasta yo, si a mí me muestran eso, yo digo, ok, es real, pero, pero mira, en, en el pero caso mira esto, de estas a personas a... Dir, se van a pura holada correcto, te voy a contar tan así fue, que en el, en el live que nos hicieron eh, fue uno de los VIP llamado Joseph, que era de España que es de España, un español bajito, que es un mago y él viajó a California se reúne con Jack Wilson, lo llevan a unas oficinas, que para mí eran unas oficinas rentadas por ese día ¿ves? y lo deslumbraron en un edificio así, en una cosa así yo me imagino que Jack Wilson planificó esto para que los VIP viéramos wow, esto es real, ¿verdad? Entonces, él lo lleva en su BMW M4, así del color de CNL, él lo tenía planificado todo, y eh, tomaron, era una llamada en vivo, o sea, era una llamada en vivo, Emanuel. La gente me pregunta, Sander, y usted... Si sabe tanto cómo se dejó engañar. Bueno, no soy Dios y no soy perfecto. le No, dije. es que sí estaba muy difícil. Sí, <risas> di las urbanizaciones en un video. Sí. Y Joseph nos saludaba y nosotros le conté. O sea, era tiempo real. O sea. sí. Entonces, pero fuimos ingenuos y nos engañaron. Pero hay que aprender de eso. Claro. Hay que aprender. Porque yo le digo a la gente, si no aprendemos, entonces caemos en estupidez. No. Y, en y, y, y, y algo que yo noté en ti es que tú tuviste el valor y la decencia, la humanidad de, de darte cuenta de que estabas metido en algo que, que, una estafa, que era una estafa, una estafa y salir y dar la cara y decir, ok, esto es una estafa, están haciendo esto, esto y esto y darle la cara a la gente. Cosa que la mayoría de líderes de estos esquemas Ponzi no. saben que es una estafa y por seguirse llenando los bolsillos siguen metiendo a más gente aún sabiendo que es una estafa. Y eso pero es no un delito que, bastante grave también. Grave, y te digo la, las, las reguladoras van a ir tras los que están arriba, pero no solo eso, mira no solamente di la cara sino organicé toda la comunidad y las hemos llevado en un plan para que recuperen su dinero porque yo puedo dar la cara y estos líderes pueden dar la cara si, si tú quieres, pero ajá y entonces, y ¿qué vamos a hacer? Entonces, la cualidad que tuvimos es que, y no solo soy yo, quiero que entiendas que no se trata de sangre hay un equipo detrás mío, hay una comunidad de gente muy inteligente que nos facilitó todo y se organizó. Si tú vieras el desastre que tiene esta pobre gente de Jusco en El Salvador, que fueron estafadas hace poco, o de GoSport, no saben ni qué hacer, no tienen un rumbo, un camino, los líderes se pelean entre ellos, en vez de alguien salir y decir, mire, vamos a organizarnos, los que quieran seguirnos, o los que no, pues no nos sigan, pero hagamos una... Eh, un plan organizado de cómo recuperar la plata, no tienen eso afortunadamente en Juan cnl lo hemos logrado, y tenemos una comunidad muy organizada en el Perú, en México, en Colombia, en El Salvador incluso en Costa Rica yo te digo, en uno de estos días vamos a estar almorzando y nos vamos a tomar una foto no puedo decir el día que llego pero en estos días estoy por ahí. Hay que bater. <risa> vamos, claro. vamos a comernos un tamalito con mayonesa, como se lo comen en, en Costa Rica. Con salsa <risa> Ajá, y también pejiballes, los famosos pejibayes que son tan... Claro. <risa> Sander, ¿no? Eh, muchísimas gracias. Eh, toda no, esta que... información que, que, que tú nos transmites se la podemos asociar a, a, tanto a HomeCNL, a Omega Pro y a las que vengan. Porque A todas. todo esto es, si usted tiene la información correcta, si usted sabe cómo funciona todo esto, usted puede investigar goarbi Quantum, eh, SmartCNL, Omega Pro, usted investiga un poquito. Meta, y, index, values, claro, todo eso. Y en el momento que usted sienta que llega una empresa nueva y que está repitiendo los mismos patrones, ahí es donde usted tiene que decir, ok, no. Me voy de aquí y, eh, y, y dejo que, que ellos sigan, eh, eh, si quieren seguir, pero que sigan sin mí. Porque hay mucha gente que se deja deslumbrar muy fácilmente y aquí es donde ellos se aprovechan. Se aprovechan para eh, sacar el dinero de gente que tiene desconocimiento. A mí me da tanta lástima. Llegué a escuchar, tú sabes que yo tengo mi número de WhatsApp público, todo el mundo me puede escribir y eh, me, me llegué a dar cuenta de gente de Perú que ni siquiera saben leer y escribir, llegaron sí. gente ofreciéndoles Omega Pro, les crearon sus propias cuentas y ellos se dejaron las contraseñas y esa gente era los ahorros de su vida que tenían metidos ahí debajo del colchón y en el momento que empezaron a generar esas ganancias y ellos podían retirar los que le crearon esas cuentas, le sacaron todo su dinero y así Mira, hay casos este amor, de casos que... Perdóname, en El Salvador está ocurriendo algo que me preocupa que se prolifere en Honduras y en otros países, como por ejemplo Costa Rica. Hay una hay un robot que se llama Fénix o Phoenix. ¿Sí? Uh -huh. Yo que lo esto escuché que la última quedó, llamada pero... ha hecho. Okay, exacto. Pero ¿qué están haciendo los líderes en la parte oriental del de Salvador? Mira, ¿qué están haciendo? Y con la promesa de lo que ya perdiste en Home CNL, ven, inviertes acá, recuperas acá lo de acá y recuperas lo de Home CNL. Pero ese robot ya dio las señales de quebrar en los próximos días. Mira bien, y te los, a mí me hacen burla, me dicen que yo soy el profeta Sander. Hace poco dije que iba a quebrar Ace Cars. Era una cosa que tú rentabas unos taxis como Uber. Falso. Esa era la excusa. ¿verdad? Y quebró. Los que me hacían burla quebró. Y yo les dije, se lo dije. Ahora viene el robot finto. Entonces, estos líderes inescrupulosamente diciendo, no, pero es que yo no meto nadie, solo mi inversión. Sí, pero tu inversión para ser pagada, otro debe meter gente para que te la puedan rentabilizar y capitalizar. Entonces, yo les he dado mi pronóstico de un enero negro a Félix, y se va a terminar. Y yo les dije que yo, de forma activa, iba a decirle a todo el mundo de HomeCNL que eso era una clara estafa. Entonces, ustedes, andaré malo porque quiere que fracasemos? No, no quiero que fracase. Quiero que la mafia china, que está detrás de esta plataforma, porque una, está comprobado que es una mafia china, la de Gosport la de Jusco Ad y la de Fénix si tú ves la plataforma es idéntica a la de GoSport, es calcada, es, ni, ni siquiera los colores le quitan o sea, es igualita <risa> y, y idéntico pero la gente quiere fíjate, pasa un sentimiento horrible recupero yo ahí si los demás quedan ahí, pues es problema de ellos yo digo, qué falta de empatía y de principios hay en nuestra comunidad latina es increíble pero bueno, ya no te robo tanto tiempo de, de, de tu Zoom muchísimas gracias bueno, Ander y tenemos que repetirlo tenemos que volver a claro. hacer otra llamada de Zoom eh, bueno yo, yo como todos los, mi audiencia sabe yo trabajo y por eso es que a veces me atraso en subir información que tengo muy importante eh, pero de hecho nos costó <ríe> coordinar esta llamada eh, pero, mira, pero no, no, tenemos no. que volverlo a hacer tenemos que volver claro. a hablar de, de estos y la información que tengas de Quantum, de la empresa que de GoArbit, de la empresa que tú sepas, tienes también este canal disponible para que hablemos y, y divulguemos esta información. Que de hecho, eh, me encantaría. Te voy a dejar en la descripción el, tu canal como comentario Correcto. fijado también para que la gente que quiera saber más sobre todos estos procesos. De hecho, yo le perdí el rastro o, o, o dejé de seguir eh, Smart CNL. Porque yo vi los videos de, de Sander y yo, yo dije, o sea, ¿qué más voy a aportar yo si Sander ya lo está haciendo todo perfecto? Está pero, divulgando la información, entonces dejemos el, y, de trabajo a Sander. Que yo no sabía de Javier Madrigal y Pietra Verde y eso, y logramos, tenemos videos de Pietra Verde donde él dice... Esta es la mejor empresa del mundo. Esto va, viene para toda la vida y toda la cosa. Que ahí estaban recogiendo unas tarjetas en Brasil. Ahí tenemos ese video. Sí. Tenemos muchos videos de él de muchas cosas. Él piensa que no. Pero tenemos casi todo. Sí. Muchísimas gracias, Ander Y vamos a seguir ahí en contacto. Claro que sí. Y es ahí... gustazo. Gracias, Emanuel. Un privilegio. Igualmente, Chaito. Bendiciones. Píder.